Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy lo que nos reúne es eh, una noticia que acaba de suceder la, la noche eh, anterior. Eh, hubo una, una llamada de Zoom para líderes, la cual yo estuve presente. Eh, no pude grabarla completa yo, en lo personal yo. Pero, sin embargo, muchas personas pudieron grabarla, pudier me pasaron inclusive el video... ¿Veanlo? Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en esta llamada tan importante? Que la anunciaron con bombos y platillos, o sea, la anunciaron como que si fuera la, la, la gran estrategia de marketing, la gran estrategia, el, el evento más, más importante de, del mundo. Bueno, básicamente que eh, ahora están dando bonificaciones, justamente en este momento, segundos antes de que yo llamara, eh, de que yo grabara, perdón. Me enviaron también esta foto, esta captura. Y tengo el video también donde el señor Juan Carlos Reynoso está presentando. Está presentando estas nuevas, estos nuevos cambios. Y aquí básicamente lo que lo que se habla, lo más importante fue que a partir del de 15. Eh, de octubre para el sistema si usted inscribe a un nuevo socio con una cuenta de mil dólares para arriba le bonificarán a su cliente el 10% esto quiere decir que si usted eh, mete a una persona que va a meter eh, que va a ingresar con con 10 mil dólares entonces ese 10% o sea mil dólares, le van a abrir una cuenta de regalo gratuita adicional. O sea, sería una cuenta de diez mil más una de mil. Si ingresa con una de mil, le van a abrir una de 100 Entonces, eh, y también la membresía va a bajar nuevamente a 49 dólares. Esto va a ser durante tiempo limitado. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, Emanuel? No tienen fecha, no tienen fecha, ni ni un plan que usted diga, bueno, Simplemente para las primeras mil membresías, mil licencias vendidas, las primeras 500 las primeras 100 No, eh, básicamente lo que ellos pusieron, lo que ellos pusieron en el back office a partir de ya es un termómetro. Véanlo ahí, donde ese termómetro le va a indicar a usted, le va a indicar a usted cuánto va a durar esta, esta promoción. Eh como les digo, una, un, un escenario totalmente manipulable porque ellos, ese, ese termómetro lo que puede significar es el dinero que ellos necesitan recaudar para pagarles a todos ustedes el siguiente mes entonces eh, ellos pueden decir, bueno ya, terminó y, y hacen que de estar aquí, pum, suba y directamente es un, es un escenario totalmente manipulable y el objetivo principal de esto ¿Cuál es, Emanuel? El objetivo principal de esto es meter gente. Vean que se está viendo la desesperación de Omega Pro por meter gente. Ya vimos en la llamada corporativa anterior donde Juan Carlos Reynoso acepta que esto necesita que ingrese gente para, eh, para seguir sostenible. ¿De dónde vienen entonces las ganancias en Forex? Si las ganancias vinieran de Forex, no necesitarían gente, no necesitarían hacer red para... No necesitarían de sus centavitos para que usted ingrese a Omega Pro. Simplemente ellos hacen Forex y de las ganancias que obtienen en Forex, empiezan a repartirles a ustedes, empiezan a, a, a darles unas ganancias y no necesitarían que ustedes hicieran red, pero... Como el dinero proviene directamente de la gente que ingresa. Y a usted le pagan con el dinero que ingresó otra persona antes que usted. Es por eso que están desesperados por meter gente. Y otra cosa. El hecho de que cuando usted quiera cancelar una licencia. Cuando usted quiera cancelar una licencia. Eh, tenga que pedirle permiso al Black Diamond de su organización, de su equipo más cercano y ellos tienen estrictamente, que ya lo vimos también en una llamada eh, pasada, donde en un audio decían los líderes que, eh, que la persona que dejaba que, las, que, que, que sus miembros de equipo cancelaran sus licencias estaba haciendo su trabajo mal, o sea, el hecho de que usted tenga que pedir permiso para cancelar su licencia, a pesar de que le pongan una multa económica, a pesar de que usted tenga que pagar un adicional, si usted quiere hacerlo, debería hacerlo. Ellos lo que están haciendo es secuestrando su dinero. Secuestrando su dinero. Y ahora bien, todo esto, todo esto se... Eh, se... Se... Se... Se está viendo reflejado también en que los networkers, las personas que promocionan Omega Pro, están cambiándose a, otros, a otras plataformas. Que lamentablemente, muchas de esas plataformas que se están cambiando también son esquemas Ponzi, como, como Validus, que es otra estafa que fue creada desde el principio para eh, quitarles clientes a Omega Pro, ¿Pero qué va a pasar cuando Omega Pro caiga? Que de hecho está muy pronto a suceder. ¿Qué va a pasar cuando Omega Pro caiga? Valius se va a quedar sin un, eh, un ingreso constante de personas. Va a tener que hacerlo todo por ellos mismos. Y probablemente una vez que caiga Omega Pro también va a caer Valius. Se están pasando a Quantum, se están pasando a, a muchas otras plataformas. ¿Por qué? Porque desde que hicieron este cambio de que usted ya no es socio inversionista, que tiene que separar qué tipo de, de, de estrategia va a hacer usted, si va a ser solo inversionista o si usted va a meter gente. Desde que hicieron esto, literalmente la estructura que ya tenían creada se desbarató y tuvieron que volver a empezar de cero. Entonces, muchos líderes Muchas personas que tenían una, una, una red demasiado amplia, dijeron, no, mejor me voy a otra, a otra plataforma. Que repito nuevamente, todas estas plataformas también son esquemas Ponzi. Eh, entonces, les voy, a, les voy a contar un secreto. Les voy a contar un secreto. Dentro de poco también van a haber cambios. En la billetera pasiva que ustedes tienen en Omega Pro. Acuérdense de esto. Porque eh, me han pasado información muy importante. De gente que realmente sabe lo que dice. Van a haber cambios en la billetera pasiva. Eh, y eh, les tenía que contar algo también. Estoy preparando un video. Un video que si ustedes han visto a Juan Carlos Reynoso enojado, frustrado, que está a punto de echar chispas, ese video que tengo preparado, de verdad, cuando ustedes lo vean y cuando Juan Carlos Reynoso lo vea, de verdad, yo creo que ya va a explotar literalmente. Eh, porque aunque ustedes no lo crean Juan Carlos Reynoso tiene un pasado muy oscuro y ya ha estado en plataformas que han caído en el Perú y que han dejado a miles de personas sin su dinero solo que es, han sido empresas que no llegaron a, a, a, a tener el nivel que tiene ahorita Omega Pro tengo entrevistas, tengo un video bastante bastante eh, Bastante bueno. Así que espérenlo. Si ustedes quieren ver ese video que estoy preparando. Desde ya. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que cuando yo suba ese video. a ustedes les avise. De que eh, de que ya lo subí. Porque es un video que la verdad. La verdad está. Va a estar muy bueno. Entonces. Eh, gente. Y otra cosa. La gente que se, Los líderes que, que se están pasando. De. de se están yendo. ¿Adivinen qué les están haciendo? A muchos de ellos les están cancelando su código, les están cancelando su licencia. Entonces, todas estas personas que, lo, que, que ya han visto de que se están yendo, automáticamente le cierran su cuenta o le cancelan su código de Omega Pro. Y cuando los líderes los llaman a reclamarle, ni siquiera les, les contestan. Entonces para que ustedes vean la clase de calaña que son estas personas. Ahorita el nivel que, que tienen es un nivel de desesperación. Ellos están preocupados. De verdad están eh, desesperados porque no saben de dónde sacar más gente. Y necesitan meter más gente. Entonces estos cambios que hubieron. De, de la separación de que si usted va a hacer solo eh, network o si usted simplemente va a poner a multiplicar su dinero eh, esos cambios de que ahora la membresía cuesta tanto, sub bajó, subió de 49 a 99 dólares de que todos los, los anteriores perdieran su red, esto fue un reseteo de Omega Pro lo que quisieron es como ya había mucha gente cobrando, como ya había mucha gente sangrando dinero de Omega Pro. Dijeron, ok, los quitamos y empezamos de nuevo para no tener que pagar tanto mes a mes. Entonces gente son patadas de ahogado. Son eh, una empresa que está en decadencia, una empresa que de verdad está a punto de irse. Y muchachos, no los entretengo más porque apenas fue que logré sacar un espacio para hacer este, este pequeño video. Eh, ya les dije, suscríbanse, denle like y comenten si les eh, sirvió este video. Eh, creo que ya hemos dado demasiadas advertencias, ya hemos dicho las cosas que están pasando. Eh, si alguien de verdad ahorita en estas alturas quiere entrar a Omega Pro, la verdad es que mejor que lo haga. Porque ya más por ello no se puede hacer. Gente, eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.